Bienvenidos a mi canal. Suscríbete para estar al día y saber los mejores trucos del software más reciente. Aquí no tengo anuncios que tienes que saltar, solo tutoriales directos al grano. Gracias por la visita. Que tenga un buen día.